Algo importantísimo para todos los que les haya gustado este video o este canal, suscríbanse pero denle clic en la campanita, le vamos a dar clic en este momento y aparecen estas opciones, si le ponen o le dejan en personalizada, el algoritmo se va a encargar de decidir si les manda las notificaciones de mi canal o no para ver los nuevos videos. Y si le ponen en todas como ahora estamos viendo, entonces les llegarán todas las notificaciones de los videos nuevos. Hagan esto por favor para que les lleguen esas notificaciones y no se pierdan ninguno de mis videos.